Recordad, lo único que os ofrecemos es la verdad. Nada más. ¿Y el curso? ¿Tuvo el éxito previsto? No. Yo diría que incluso tuvo mucho más. ¿Estamos en el mundo real? ¿O acaso estamos en el digital? Sin lugar a dudas, la sociedad es cada día un poco más digital. Hay ya poquísimas cosas que no se puedan hacer a golpe de ordenador o con el teléfono inteligente. Os lo advertí muy precisamente. Mezclar la pastilla azul con la pastilla roja podría traernos consecuencias imprevisibles. Y hasta aquí hemos llegado. En nuestra primera temporada, con el curso Las siete Habilidades Clave en la Era Digital, abordamos los aspectos esenciales del trabajo en esta era digital. Vamos a recordarlo. Nos hemos reunido un grupo de profesionales de diferentes instituciones y universidades para elegir de entre todas las habilidades que van a ser necesarias en este nuevo ecosistema digital, aquellas que hemos considerado claves y que tendrás que dominar. Así que de la mano de siete expertos os introdujimos a cuestiones como la empatía digital, la comunicación y storytelling, la creatividad, la gestión de la información y pensamiento crítico, las habilidades STEM, la programación y por último el emprendimiento. Pero vosotros os empeñasteis en mezclar las dos pastillas. Así que hemos tenido que reunir a otro grupo de profesionales y volver a pensar qué otras capacidades, además de las siete primeras, resultaban claves en este nuevo entorno en el que nos desenvolvemos. Y para seguir dándote respuestas, y esto es lo que te vamos a ofrecer en esta segunda temporada. La primera habilidad es sobre colaboración abierta, a cargo del profesor Fabio Nastinbendi, de la Universidad Internacional de La Rioja. Vamos a ella. Nos vamos a focalizar sobre colaboración abierta. O sea, vamos a ver cómo la colaboración está cambiando en nuestras comunidades más y más online y más y más abiertas. Después, seguiremos profundizando sobre cómo innovar en la transformación digital, esta vez de la mano de Luis Ignacio Vicente, de la empresa telefónica. De hecho, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de incorporar nuevas tecnologías en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, al final para tener un beneficio. La tercera habilidad que os proponemos es la co-creación multidisciplinar. Y esta la trabajaréis junto con José Pablo Suárez y Sergio Sánchez desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Adelante. Distingue entre innovación y disrupción. Veremos el hackathon como modelo de transferencia en tres contextos de aplicación. Hack for Good, un ejemplo de transferencia de valores sociales. Algo tan omnipresente en el mundo digital como es blockchain no podía faltar. Nos introduciremos en esta tecnología de la mano de Jorge Ordovás, de la compañía telefónica. La tecnología se inició con la moneda virtual Bitcoin. Bitcoin surgió en el año 2009 y permite el realizar pagos sin intermediarios. Pero nos queda aún mucho por contar. Belén Palop y Pablo Espeso, de la Universidad de Valladolid, nos han preparado los contenidos sobre pensamiento computacional, lo veréis. Pero te agradecería que no te olvidases de este consejo. Igual que para escribir una novela es necesario haber leído mucho, no te olvides de leer. Por si esto os parece poco, la sexta habilidad no es otra que el aprendizaje continuo. Seguiremos aprendiendo, nunca mejor dicho, bajo la tutela de José Carmona de la Universidad Católica de Murcia. Aprendés de algo innato y consustancial al ser humano. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar del aprendizaje continuo. Ya en la recta final, Manuel Cayero, profesor de la Universidad de Vigo, nos va a introducir al trabajo en recursos educacionales abiertos. No os lo podéis perder. Para que un recurso educativo sea abierto, debe de tener una licencia abierta. Y para concluir esta segunda temporada y de la mano del gran David Caravantes de la Universidad Complutense de Madrid, bucearéis en algo tan necesario como es la gestión de nuestra identidad digital. La identidad digital nos refleja, permite que nos reconozcan y al contarle a otras personas lo que nos ocurre en nuestra vida diaria, ya no tenemos el control de lo que se ha comunicado. Y este, aparentemente, será el final de nuestra aventura porque vosotros lo habéis querido así, así que por favor ni se os ocurra volver a mezclar pastillas ni toméis otras nuevas.